Queda trampa para ahora. A ese no, a ese no. Eso, Ariel, si quiere también suba. Si, se puede subir otra es el tiempo. No, no, no, fresco, vaya, acá lleva ¡Verde! Eso, eso. Beso, beso. Se suele ser horroroso. Camilo, Camilo, ahora sí. Camilo, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Qué? Suéltela. Listo. 5, 4, 3, 2, 1. Espera. Tiene que voy a darle mayonesa río. Ahí Ariel, ahí Y aquí aquí también, eh. ¡Vaya va! No mi, primero, primero. viendo. Bueno, listo, a ver. Ahí vamos, vamos. Ay, lo. Juto con Ariel y Germán Ávila, mija. Corre tú acá. Los muñecos de acción del grupo 77. Ah, pero qué o bo... Pero bien, está bien. Pero bien, Y la que pasó con eso. El... Ya, ya no. Que lo vamos a modificar. Ah, a ah, ver natural. No, no que bien. Está bien, pues. Eh, decídeme. Las La arquitectura no está, no. Sí, ¿Y puede saltar? Puede saltar. está los comentarios. La hora es decorativa. He puesto colocar el papelito es decorativa. Idealmente era ser un solamente visual. No, no. La baranda es como para que no se boten por ahí. Por favor no subirse, por favor no mirar. ¿Cómo que no aguanta? Vale. No, no, no, no, no. Es que está quebrando. Sí, sí, ¿Quedan cañas? Ah, no, se aguantó el peso de Herbert. ¿Qué pasó ahí? La ¿Cómo fue la experiencia aterradora? ¡Awesome! Y <risa> quedó muy bueno.